Bueno, vámonos con Pedro José Tifá, que se encuentra en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Adelante, Tifá. Efectivamente, gracias. Buenos días desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifá y bueno aquí tenemos señores que todo pues arrancó normalmente y vamos a conversar con algunas de las personalidades que están por aquí eh, caballero el nombre es suyo Iván Vázquez Iván cómo se inició la, las votaciones aquí Muy buenos días tifa eh, todo bien gracias a Dios la gente está acudiendo a votar tranquilamente eh, hasta ahora todo va en orden Sí también ¿No se han presentado algunos inconvenientes? ¿La gente está acudiendo eh, como la otra vez o hay menos? Hasta ahora no se ha presentado ningún inconveniente. Entiendo que la gente... Eh, se ha entusiasmado a votar, están viniendo masivamente y nada, todo está en orden hasta ahora Bueno, estuvimos conversando con una de las personalidades de aquí del municipio de Castillo estamos eh, como decía ahorita, en el liceo técnico profesional Marina eh, María Paulina Viuda Pérez y podemos aquí observar eh, la gente eh, que está entusiasmada eh, votando y están haciendo su fila, pues, en el municipio de Castillo. Telenor, Elecciones Municipales 2020. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifá, es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Pero gracias a Pedro José Tifá, me preguntan aquí que por qué la gafa. <risa> si sí, es que tiene conjuntivitis no, no, para verse más especial ah, más elegante. claro, más buen morso. Es el flow es parte del personaje y sabe que hay sol también en la mañana ah, tiene sí. que cubrir sus ojos para que así poder tener sí. una mirada más agradable, más, más elegante más elegante, sí. seguimos dando unos saludos muy especiales señor Rey, es que nuestra gente